Antes, antes que, eh, me encanta, me encanta haberos conocido y en las futuras sesiones que tengamos, que siempre es un placer encontrarte con alguien que piense más o menos como tú. Y, sí. eh, y eso está la Es muy importante también, porque muchas veces en el día a día no tienes que estar con las mismas ideas ni el interés. Entonces te miran como un bicho raro. Y aquí estamos entre gente que realmente están interesados en, en aprender sobre esta dirección. Y es un alivio que no te miran con, con los ojos. Bueno, saludos a todos. Hoy es el viernes 23 de octubre y llegamos al final del libro que llevamos, yo no sé cuántas semanas llevamos, porque hay 11 capítulos, pero varios de los capítulos han sido leídos sobre tres o cuatro semanas, así que llevamos un buen tiempo con esto. Y para daros un adelanto, estamos pensando en qué más podemos hacer para cuando, para, porque no queremos perder este, este ritmo de, de vernos, de hablar de cosas, entonces estamos preparando otras ideas. Así que no os perdáis el contacto, ¿vale? Vamos a ver entonces, ¿quién va a empezar a leer? Eh, Daniel Jiménez, como no te hemos visto en mucho tiempo, te vamos a dar a ti. El gustazo de leer el primer párrafo. Eh, ¿Qué página? Estamos en la página 86. 86. O Esa es el, el, el penu, la penúltima página. Conclusión. Exacto. ¿Esa? ¿Esa? La, el primer párrafo. Okay. Los conflictos actuales con nuestros congéneres son causados principalmente por valores opuestos y por las limitaciones en el acceso a las necesidades básicas de la vida. Si logramos conformar una civilización futura más sensata, los conflictos girarán en torno a, los, a problemas comunes a todos los seres humanos. En una cultura vibrante y emergente, en lugar de conflictos entre naciones, los desafíos que enfrentaremos serán la superación de la escasez, la recuperación del medio ambiente, la creación de tecnologías innovadoras, el aumento de las cosechas agrícolas, las mejoras de nuestra comunicación, la cooperación entre las naciones del mundo, la distribución de las nuevas tecnologías y la consolidación de vidas llenas de significado. Las personas serán libres de realizar cualquier proyecto constructivo que deseen emprender, sin las presiones económicas, las restricciones y, la, y los impuestos tan inherentes al sistema monetario actual. Por proyectos constructivos, nos referimos a cualquier desafío que mejore la vida de un individuo y la de los demás. Con estos cambios mayores, las personas vivirán vidas más sanas, longevas y significativas. La medida del éxito se basará en el cumplimiento de los sueños y metas individuales de las personas, en lugar de basarse en la adquisición de riqueza, propiedad y poder. Mientras mejoremos la vida de los demás, protejamos nuestro medio ambiente y trabajemos orientados hacia la abundancia, nuestras vidas se enriquecerán y serán más seguras. Si estos, valor, estos valores fueran puestos en práctica, nos permitirían alcanzar un mucho mejor estándar de vida en un periodo de tiempo relativamente corto. Un estándar de vida que estaría mejorando continuamente. Cuando la educación, y los recursos estén disponibles para todas las personas sin tener que pagar un precio por ellas, no habrá límite para el potencial humano. Gracias, Daniel. Al final has leído todas las, la, los párrafos, pero no pasa nada. Es que es muy cortito esta parte. Saludos, Tania. ¿Qué tal? Bueno, pues, Hola. ¿cómo estás? Gracias. Pero qué emocionante. Sí. Bueno, venga, alguien debe tener algo que quieren comentar sobre esta última, este último trozo que intenta resumir las mejoras que podemos ver. Hola, Ana. Ay, no se ha puesto el micrófono. Hola, hola. Ah, hola, sí, estoy, estoy Estoy configurando. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Buenas, Ana. Buenas. Acabamos de, de leer el, el, la conclusión, que son tres párrafos nada más, así que ahora vamos a pasar a hablarlo. Ah, ¿Tú lo has podido leer? Sí. sí, sí, yo lo leí el otro día. Perfecto, ok. Entonces sabes de qué, de qué va el tema. Sí. Um, Seguramente alguien tendrá algún comentario que quieren hacer sobre esta parte. Venga, ¿quién se levanta la mano? ¿Quién se avanza primero? David. Sí, bueno, muy interesante la conclusión, que la redundancia es como se dice, eh, resume prácticamente todo lo que dice el libro y viéndolo como en una perspectiva más amplia, hay que estar conscientes que el proyecto Venus engloba muchísimas cosas, pero hace mucho énfasis en solucionar los problemas comunes que tenemos todos los seres humanos sin excepción, ¿no? Entonces, para mí eso es muy importante, porque, digamos, antes de hacer cosas muchas más grandes, como ir al espacio y ir a Marte y todas estas cosas, hay que solucionar aquí los problemas que tenemos, ¿okay? Y son problemas básicos, pero que tienen años y años y años que no han sido resueltos. Entonces, una de las cosas en las cuales el proyecto Venus está muy centrado que me parece algo muy lógico es eso pues solucionar todos estos problemas básicos para luego nosotros avanzar a cosas más grandes okay. y, y evidentemente eso implica un cambio de mentalidad un conocimiento eh, desaprender las cosas de este actual sistema monetario y, digamos, de alguna manera, abrazar el Proyecto Venus en todo lo que propone. Todo lo que... Y ofrece soluciones y cómo hacerlos, cómo llegar a hacerlos. No es como cuando escuchas un político que dice, van a crear 300.000 trabajos, puestos de trabajos, pero no te dicen cómo. sí Pero el Proyecto Venus realmente da, da el plan de cómo hacerlo, ¿no? Porque ahora, por ejemplo... En vez de mirar cómo crear más puestos de trabajo, está preparándonos por un mundo sin trabajo o apenas con trabajo, cosa que el sistema actual no está haciendo. Porque no conciben todavía que la automatización nos puede llevar a un mundo que prácticamente no hace falta trabajar, que con mil personas igual podemos arreglar todo, ¿no? porque las máquinas realmente podrán hacer tantas cosas que hoy no, nosotros tenemos que hacer. Estamos viendo la automatización entrar en muchas áreas de la vida. Entonces, esto es lo que a mí me gusta, que ofrece soluciones reales, factibles, ¿no? Sí, eh, a mí me gustaría añadir que, que... por ejemplo, eh, eh, inició lo que es la, la ingeniería de factores humanos, que es aplicar... Eh, la ergonomía, por decirlo de alguna forma, en todos los ámbitos de la vida en la que pueda eh, cumplir las necesidades eh, que, que explica más Newfield, un economista que me parece muy bueno, y que es no solo el bienestar, sino no solo el bienestar eh, de tener un techo, de tener. Con comida y de tener de, de un descanso bueno, sino también las necesidades de un desarrollo, autodesarrollarte y, y me encanta esto que dice, eh, si estos valores fueran puestos en práctica, nos permitirían alcanzar un mucho mejor estándar de vida en un periodo de tiempo relativamente corto, un estándar de vida que estaría mejorando continuamente, repito esto, un estándar de vida que estaría mejorando continuamente. Cuando las personas, en la educación, los recursos estén disponibles para todo el mundo sin tener que pagar un precio por ellos, no habrá límite para el potencial humano. Y, y es ver cómo de una forma multidisciplinar se puede aplicar los conocimientos que tenemos sobre los seres humanos, nuestra ecodependencia, nuestra interdependencia con los demás, cómo funcionamos para que ese potencial humano sea mejor. Ah, no, pues, nuevamente. no es un proyecto estático sino que siempre está creciendo. Me eh, parece genial desde, desde el diseño de las ciudades hasta cómo podría afectar eso en nuestras formas de relacionarnos eh, el consumo energético eh, la planificación de la agricultura o sea, cambiaría tanto. Eh, y me enrollo un poquito con esto. Hay un libro de que recomienda, que es de Drexler, de... estoy tirando de Nueva vale, eh, de Eric Drexler, que es eh, la nan nanotecnología, las máquinas de creación. Creo que lo, tengo, que lo publiqué en el grupo de, de España. Bueno, pues Drexler dice que podría crear eh, abundancia con, la na con nanotecnología. Y que quizás eso fuese una fuente principal del cambio de comportamiento. O sea, como que los seres humanos veríamos como no contaminar nada, eh, pasaríamos a un consumo vegano de la vida, por alguna forma, extrayendo proteínas de, de vacas ¿Puedes? o cualquier... ¿Puedes, por favor, uh, publicarlo? Eh, vale, ahora estoy con el móvil. Eh, ah, vale. ¿Estás en el ah, grupo de España? ¿PVP Support Spain? Sí. Vale, pues ah, ahí está el libro, pero lo vuelvo, lo vuelvo a publicar, ¿vale? De acuerdo. Vale, gracias. Ah, y claro como una cosa así, pues puede cambiar nuestro aprovechamiento del agua, de los recursos, etcétera al hacer la máquina de Drexler, ¿no? Pero esto es una tecnología. Pero me refiero a Fresco que lo tiene todo como pensado en todos los ámbitos, desde la vivienda, desde, desde la educación, desde cómo acceder a los recursos. Es que si Johan Galtung, por ejemplo, eh, es un escritor acerca de la violencia estructural, yo a Fresco le considero como una persona que no habla de violencia, sino todo lo contrario, o sea, de, de cuidado estructural, o sea, extensionalidad estructural, por decirlo de alguna forma. Vamos a ver. Ay, tengo el micrófono abierto. Sí, antes estaba intentando hablar y tenía el micrófono cerrado. Um, realmente encuentro que el libro eh, no, es, no es igual que el otro, el mejor que el llenero no, no puede comprar. No sé si alguno de vosotros lo habéis leído. Pero explica muy bien, da un, es, un esbozo muy grande de lo que es... Uh, el, el plan, digamos, ¿no? lo que podríamos tener y cómo alcanzarlo. Realmente creo que es un libro que es interesante para, para compartir con gente. Um, la, la lástima es que hay algunos fall fallitos uh, de traducción pequeñitos que podríamos repasar, pero tenemos que pasar el, el, el mejor que el dinero no puede comprar antes y así podremos ya concentrarnos en el otro. Um, bueno, yo he disfrutado mucho de leer el libro juntos con todos cada semana. Y como comenté al principio, vamos a buscar eh, para seguir, no con un libro, porque ya no tenemos otro realmente que leer dos libros sí. seguidos, además sería un poco pesado. Entonces vamos a empezar con vídeos y tal, y tenemos algunas ideas que, de cosas que vamos a hacer para intentar hacerlo un poco más variado. Um, pero me Aquí gustaría... Está el agua. Perdona. ¿Perdona, David? Disculpa, su, disculpa. Ah, pensé que decías algo. Um, pero lo que me gustaría, como este ha sido tan cortito, que yo sabía que tres párrafos íbamos a tocar oh. enseguida, um, me gustaría abrir la, el micrófono a alguien que puede tener dudas todavía. Hola, Fabrico. Hola. ¿Qué regalan acá? Hola. ¿Llegas a la hora, hora argentina? <risa> no sé, no sé qué Argentina, ¿qué es? <risa> y tienes una camiseta TVP también, por supuesto. Ni hablar, me cuesta. <risa> bueno. Pues vamos a abrir la sesión para preguntas, Daniel García. Creo que tú tienes algunas, ¿no? ¿Quieres plantearnos una de las preguntas que tienes? Y, y vamos a ir intentando. Sí, sí, Daniel García, ábrete el micrófono. No, estás mutado todavía. Abajo de todo en la pantalla, donde están los iconos, no te funciona el micrófono. No lo puedes quitar. Uy. Pues, no sé, intenta salir y volver a entrar. Exactamente, sale y vuelve a entrar y debería activarse. Sí. Okay, sal y entra de nuevo. No, pero sal de la llamada. Nos está gesticulando, pero no te entendemos nada, hijo. Bueno, vamos a ver. Eh, Otra persona que puede tener una pregunta. Ana, tal vez tú, tú sigues con alguna pregunta, porque no has podido estar con nosotros en varias semanas. No, esta vez no, no tengo ninguna pregunta. La, la semana pasada sí que tenía, esta vez no, de las conclusiones no, no la tengo. Okay. Vale. ¿Y de, de TVP en general? No. Me, me parece maravilloso. Me parece tan, tan a ver, a veces me parece surrealista porque eh, espero poder llegar al 10% de lo que eh, Jack Fresco eh, tenía en mente. Eh, no sé, <risa> para mí es, sería demasiado utópico. Hombre, mucho depende de nosotros y cómo, cómo trabajamos como voluntarios, ¿no? Si compartimos la información de una manera que interesa a la gente para que quieren saber más y para que eh, se, ah. se suben al, al barco, digamos, ¿no? A, a remar en la misma dirección. Mucho depende de esto. Entonces, por eso estamos en, en gran parte en una fase informativa todavía, ¿no? Diciendo a la gente, necesitamos contactar con arquitectos, con ingenieros, con gente con un, una base científica para que puedan ayudar con, la, con los diseños y con la realización de, de, de o bien de recursos o bien para eh, una ciudad, lo que sea. Pero nosotros como voluntarios lo mejor que podemos hacer para ayudar es, es informar a la gente, aprender lo máximo que podemos para asegurarnos de que compartimos la información correctamente y luego, pues, a ver quién, quién se sube a bordo, ¿no? Sí. Daniel, ya tienes micrófono. Funcionó lo de salir y entrar. Sí, no sé, es que, es que eh, como que mi... No sé si, si es porque tengo muchas cosas, pero mi, mi celular estaba muy lento y no me dejaba hacer nada. Eso pasa a veces con los celulares. Sí. Este... Bueno, aquí quedaba alguna duda, alguna pregunta todavía. Me gustaría que plantearas una de ellas. Empezamos con una. Sí, este, bueno, eh, primero pues igual empezar con esa parte de la individualidad, ¿no? De la, de la gente. Eh, este porque bueno, como eh, pues en un video también que, que, que, que te mandé, ¿no? Este hablaba la, la persona que estaba aquí, este, pues digamos que en contra de este proyecto, por así decirlo. Eh, que El hecho de cambiar todo todo un sistema, eh, pues finalmente no pasa que cambie. Eh, la persona, o sea, cada una de las personas como individuos, ¿no? Entonces, eh, o sea, el hecho de decir que vamos a cambiar el sistema y ya por eso toda la gente va a cambiar, o todas las personas que estén en ese sistema se van a comportar de la forma en como, pues, a lo mejor es más deseable, pues, me parece, este, pues, un poco como que soñar, ¿no?, con... Pues sí, con algo utópico si sí, hay en ese caso, en este caso, ¿no? Este, porque pues finalmente cada cabeza cada, cada es un mundo, ¿no? Y cada persona pues tiene pues unas vivencias, experiencias, este, pues, como te decía, también eh, eh, factores genéticos que también este, influyen, y un millón de cosas que, pues a lo mejor si, si decimos, no es que ya no va a haber este crímenes, ¿no? Pero que no, ¿no? qué tal que todavía va a haber gente que, que va a tener este envidias y va a querer este a lo mejor este también más de lo que de lo que ya se les dan a lo mejor dices pues sí tiene tiene todas sus necesidades cubiertas y a lo mejor hasta más pero tal vez esa persona pues quiere todavía más desea algo algo distinto no y, y, y este y pues cómo controlamos todo eso qué hacemos con con eso Vale, o sea, que la pregunta es si realmente se puede cambiar el comportamiento de los seres, ¿no? De los humanos. Esto es básicamente la, la pregunta. Y, y, y bueno, la parte de la individualidad, ¿no? O sea, de que si alguien se quiere comportar de forma diferente, que si alguien quisiera, o sea, vive en este sistema, por ejemplo, pero dice, pues yo no estoy conforme con este sistema y, y vamos a suponer que, diga, yo ya a mí me gusta el capitalismo, ¿no? Y, este, y me gusta eh, eso, ¿no? O sea, y, este, y, o sea, okay. y esa, esa parte de la, de la individualidad de la gente, de, de que cada persona es un mundo y, y, este, y pueden llegar a pensar diferente, ¿no? Ok, vamos a ver entonces. Dejo abierto el micro por si alguien quiere intentar responder antes que yo. A ver, Mateo, por ejemplo. Y olvidando, es un área técnica. Eh, Espera que, que le he dado el micro a, a Mateo. Bueno, pues la verdad no sé cómo empezar. Eh, digamos que lo que se plantea en el proyecto, bueno, si en la economía basada en recursos no necesariamente es una uniformidad, o sea, las personas no necesariamente eh, son uniformes en cuanto a sus valores. De hecho, lo que se trata de hacer es, es lo contrario, es, digamos, de explorar más la individualidad de cada persona. Eh, si sí hay algunas uniformidades en cosas muy básicas que creo que pues, podemos convenir en ellas, que son, digamos, un, un buen trato eh, con los demás, con la naturaleza, este tipo de cosas, son aquellas cosas que serían uniformes, pero, digamos, la cuestión de la creatividad sería mucho mayor según lo que se plantea en el Proyecto Venus porque la gente no tendría, digamos, todas esas presiones económicas, todas esas presiones de estatus, lo que hablabas, Daniel, de, de la envidia. Eh, digamos que el sistema se encargaría de, de no sé, de influenciar, el, digamos, la forma de pensar en la, de las personas de modo que entendieran que, que otra persona tenga algo, incluso que yo no tengo es bueno porque esa persona puede hacer algo para todos nosotros, para la sociedad en general. Entonces, digamos que los valores serían, serían muy distintos. Y digamos con respecto al punto de, de que cambiando el sistema igual se mantiene al individuo, o igual el individuo puede no cambiar, eh, pues las ciencias, las ciencias del comportamiento lo que dicen es, es que sí se puede y que, y que de hecho nuestro comportamiento es genético, pero sobre todo más que cualquier otra especie es, es de crianza, es de, es de aprendizaje, es de ambiente. Entonces, entonces esas son como las asunciones. Obviamente hay componentes hereditarios, pero son mucho más poderosos los ambientales eh, para, digamos, hacer que los valores cambien. Es como lo que diría. Okay, well. eh. Sí. ¿Tú crees, Daniel, Bueno, del último punto que mencionaste, ¿tú crees, Daniel, que haya quien prefiere el capitalismo a una EBR? Pues no lo sé, digo, este. O sea, yo digo que hay millones de personas en el mundo y, y o sea, yo no lo prefiero, ¿no? Pero pues. <ríe> pero pues puede haber una persona con una mentalidad diferente y habrá este también. Con respecto a lo que planteaba, es que no, no, no, no sé cómo, Mateo, eh, eh, que acaba de hablar. Sí, Mateo. Este, pues digo yo, lo que, lo que pienso es que sí, el ambiente te, te influencia, ¿no? Este, y puede ser que sea lo que más te influencia para, para actuar como, como actúas, o para pensar lo que piensas. Pero, ¿cómo sabemos exactamente cuáles son todos y cada uno de los factores que determinan que una persona piense de cierta forma. O sea, el hecho de cambiar solamente unos factores no nos garantiza que todas las personas van a pensar de la forma más idónea para todos, digamos. Eh, yo pienso que siempre puede haber alguien que pues investigue eh, no sé material en otro lado este ve alguna otra situación en, en otro lugar y, y pues eso le haga pensar de forma distinta no y, este, y a lo mejor contraria eh, pues a, a, a ese sistema que se quiere que se quiere poner ¿no? entonces este yo lo que planteo es que qué hacemos con todo eso o sea qué hacemos con esa ...con esa problemática que yo pienso que, que sí puede existir, ¿no? Este, porque decir, no, pues es que no va a existir, pues sí, pero ¿cómo sabes que no va a existir? ¿no? O sea, si, Y si no tienes este, pues el sustento así riguroso para decirlo, pues, pues es un supuesto nada más. Estás pensando que no va a existir, pero, pero no hay como una evidencia tajante que te diga que sí, de veras no va a existir eso. Pues digamos que una aproximación interesante que se puede hacer en este momento, por supuesto que la ciencia del comportamiento humano no está al punto de decir que conoce todos los factores, y de hecho pues yo diría que, que eso nunca va a pasar, pero sí, sí tú puedes ver como haciendo un estudio, por ejemplo, de diferentes comunidades, por ejemplo los budistas, cuáles son los valores y, y, y qué tanto esos valores realmente practican eh, comparados a tribus en el África en donde a los 15 años ya el niño ha, ha matado a una persona con un machete o cosas así. Eh, tú puedes ver cómo diferencias en, eh, en el ambiente pueden generar comportamientos prácticamente opuestos en muchas cosas. Entonces, digamos que una ciencia del comportamiento lo que hace es como, ok, eh, analicemos esas, esas culturas diferentes, veamos cuáles son las diferencias ambientales con base en lo que es el ser humano, ¿sí? la fisiología, etc., para poder extraer aquellos, aquellas prácticas en el ambiente, aquellos cambios en el ambiente que se necesitan para generar esto. Entonces, digamos, es muy diferente un, un niño criado en, eh, en Occidente, digamos, los valores occidentales, a un niño del Amazonas y así, así, pero ese niño del Amazonas y de bebé eh, va a, digamos, una cultura occidental adoptaría rápidamente esos valores. Entonces, pues para resumir, digamos que aunque una ciencia del comportamiento no está completa y pues nunca lo estará, eh, sí, sí pensaría por pues, lo que he estudiado y pues, lo que he escuchado de, de gente que sabe muchísimo de esto, es que digamos los factores más importantes se conocen para generar comportamiento, digamos, viable socialmente. Más deseables, más apropiados. Sí. A ver, hay una sola cosa que me gustaría interrumpir antes de abrir el micro para otra persona, porque yo no quiero estar solamente yo hablando con esto. Eh, la genética tiene una parte de, um, de influencia sobre el comportamiento, pero si el gen no está provocado, digamos, si no hay algo que dispara el gen a que se active, no hay garantía que una persona va a ser de una manera o de otro. O sea que solo porque una persona tiene un gen que está predispuesto a la violencia, no quiere decir que está predeterminado. O sea que ahí el, el, la epigenética, lo que se llama la epigenética, eh, entra en, en, en juego muy fuertemente. A ver, Germán, yo me imagino que tú debes de tener un montón de cosas muy sabias para decir pero no enrollarme. <risa> eh, sobre la epigenética, hay un libro muy bueno de Nancy Carey, que creo que se llama Simplemente la epigenética, y sale el libro. Y está muy bien y desmonta todo esto. ¿eh? Eh, y lo explica de forma divulgativa y accesible a, a todos los públicos. Y, y, y luego también hay, hay que entender que, últimamente, Normalmente estaba leyendo acerca de artículos de, eh, de psicópatas que, que vinculaban la, la psicopatía con la genética y luego lo desmontaban. Hay una textual muy buena, es que ahora no me acuerdo el nombre del señor que la, que la hace, luego lo publico en el grupo de verdad, eh, él eh, era un estudioso del de comportamiento aberrante y de lo, del cerebro de los psicópatas y entonces descubrió que su cerebro era de psicópata. Es decir, que la amígdala era más pequeña, que el corte prefrontal eh, no tenía, era, era, estaba mermado comparado con cualquier otra persona y... Sin embargo, eh, su educación fue diferente. O sea, sus abuelos, por lo visto, eran reconocidos asesinos, ¿vale? Y eso él no lo sabía. Y, y, y luego él descubrió que tenía el típico cerebro de psicopata. Pero la diferencia es que él había recibido cariño, amor, educación, etc. Y, no y no se le había ocurrido en absoluto matar a nadie. Sí que es verdad que el, que el hombre decía que, eh, que él eh, como, como que no se emocionaba mucho cuando, cuando le daban un regalo o cualquier cosa, ¿sabes? Eh, cualquier otra persona normal. ¿sabes? Bueno, es que normal, tampoco la palabra, ¿no? Pero como cualquier otra persona. Eh, eh, pero, pero no tenía ninguna definición de hacer daño el daño tiene mucho que ver con, con pues volvemos a lo de siempre a lo de la naturaleza humana cuando no, no nos cuando no nos cuestionamos el devenir de la sociedad y de los seres humanos y cómo son es decir bueno pues esto es así vale ok yo creo que de, de las muchas eh, violencias que existen hoy en día tienen que ver con los roles arcaicos del patriarcado, de que tienen que ver con que un hombre es así, se tiene que comportar así, no mostrar emociones, etcétera. Y eso es una bomba explosiva si lo juntas con que las mujeres tienen que cuidar, tienen que estar atentas de la casa, etc. Y la separación del público y lo privado. Entonces, vemos como la mayoría de psicópatas son hombres, también hay mujeres que asesinan, etc. Pero su relación con el asesinato tiene que ver más con, con, el, con la cocina. Y eso es por los roles de género, tiene que ver más con envenenar en la cocina, ¿sabes? Y, y sin embargo, los hombres pues, son más de tipo sexual, más de hacer daño en ese ese tipo que es una... instrumentalizan, que no están haciendo sexo, instrumentalizan el sexo para hacer una dinámica de poder. Entonces, eh, en, una, en una economía basada en recursos, eh, yo creo que las personas al estar... Eh, al no haber clases sociales creo que su, se superaría todo el elitismo y toda esa y todo lo que conlleva, todos esos roles sociales que conlleva el elitismo, porque si tú vas a una discoteca, por ejemplo, eh, eh, que es para pijos, tienes que llevar un polo de tal, tienes que ir vestido de tal, tienes que llevar eh, una falda, eh, etcétera, ¿sabes? y es como un momento, esta, esta mierda estúpida para quién es, para agradar a qué? para decir que tengo dinero. <risa> es tan realista de hecho mucha de la gente que esto lo comenté en la en el anterior en la anterior edición eh, personas como Donald Trump o los que llevan en las marcas de, de petróleo y etcétera no se miden con los demás por el nivel de dinero que tienen sino porque les acepten los delitos de su grupo. El ethos de su grupo quiere decir la gente de su clase social. Entonces ellos buscan la moneda de cariño formar esos clubes. Por eso vemos que, las, que los colegios mayores aquí en España o las universidades privadas en Estados Unidos, etcétera forman esos clubes y que son privados que tienen que hacer además una serie de cuestionamientos increíbles para poder llegar a entrar y que se basan en abuso, y luego además ese abuso es muy masculino es muy de maltratar a otra persona de forma, no eres tu marica no eres gilipolleces que a nadie le importan ¿sabes? pero sin embargo ellos lo hacen, incluso para entrar en una, en una hermandad hay gente que, que que puede estar capaz, o sea, que, que, que soporta las novatadas para entrar en una, una hermandad esa hermandad que te hace putearte durante los primeros años y luego, eh, y luego bueno, supuestamente sois amigos. Oye, pues yo, pueda, yo puedo hacer amigos de formas mucho más claras y mucho más confortables <tose> sin, sin, que, sin, que sin que nos faltemos el respeto. no Entonces, en una economía basada en recursos, ¿qué es si una persona a lo mejor quiere tener todos los cuadros de Dalí, todos los cuadros de Picasso, Sorogoyen, etcétera bueno, pues se ponía en todos los noticiarios. Esta persona que quiere tener acceso a todo eso. Bueno, pues seguro que su moneda del cariño, porque lo que buscamos es. Eh, eh, contacto social seguro que no lo hace Me gustaría añadir también que cuando se da cuenta del efecto del entorno sobre uno mismo es mucho más fácil entender cómo somos manipulables cuando tú empiezas a ver cómo tú reaccionas en ciertas situaciones en un ambiente de, de, de hostilidad o un ambiente tranquilo y chill out y tu, tu reacción a ello, ya empiezas a entender cómo eres de plástico en, tus, en, tu, en cómo te puedes eh, cambiar, ¿no? Y luego buscamos la raíz de, de, o sea, la causa de estos eh, comportamientos no deseables, que muchas veces resulta que es la escasez, porque la avaricia y el celos y todo esto viene, la raíz es la escasez, como no hay de todo para todo el mundo en este sistema, pues quien tiene según qué cosas, tiene un estatus más alto y si tú no lo tienes, tienes envidia porque también quieres tenerlo, pero si tú tienes todo esto porque la sociedad te lo, te lo aporta sin que tú la tienes que, que pagar, ¿cómo lo vas a cambiar? ¿Dónde está la provocación de, la, de los celos o de la malicia de la corrupción? No hay... No hay base para tener estos eh, comportamientos, estos sentimientos, ¿entiendes? Es, eh, es, ¿Quería agregar? Es... Ah. Sí, ah, perdón. Solo ah. quería agregar una cosita que decías y era el ejemplo que daba Jack sobre que si toda la gente tiene lo que necesita para vivir, entonces el robo no existiría en vez de, de poner eh, leyes y cosas así. Entonces otro ejemplo simplemente. Sí. Sí, no habría necesidad de, de, de estas cosas. No, no habrá que hacer leyes para no hacer leyes, simplemente llegarán a ser obsoletos. Lo mismo que podemos superar eh, finalmente el uso del dinero. No es una transición de la noche a la mañana, evidentemente. Es una cosa que llevará su tiempo y no sabemos cuánto tiempo porque no sabemos cuánta gente van a ayudarnos en llegar a esta dirección, etcétera, etcétera. Hay muchas variables. Que no podemos controlar, pero yo sí que, que veo muy claro la posibilidad de cambiar el comportamiento de la gente y si durante la transición hay gente que, que les cuesta todavía, pues esta gente les dará más oportunidades de, de aprender, de seguir estudiando a sí misma para entender por qué tienen estos sentimientos, estos comportamientos, para ayudarles a, a transformarse. Sí, Daniel. Sí, yo quería añadir también. ¿no? Que nosotros, nosotros, me refiero a este grupo que está en vivo ahorita mismo, eh, fuimos criados en un sistema académico educativo que se basa en la especialización, eh, eh, muy basado al sistema laboral monetario. So, nosotros como transición, vamos, se, se, estoy seguro que seremos muy diferentes a los niños que crecerán dentro de un sistema diferente va a ser muy diferente a los valores que yo o, o yo como individuo tenga que transicionar. So, ahí hay una diferencia, ¿no? y también quería aportar que hoy por hoy podemos ver los números de por qué hay robos, delincuencia y podemos medir por qué se dan estos casos ¿no? y cuando por qué se dan estos crímenes y cuando los vemos a fondo nos damos cuenta que se que se dan por, por una desigualdad eh, socioeconómica. Eh, socioeconómica. Por eso vemos que se la mayoría de los casos, mucha gente habla que un 98% de estos casos son por eso. ¿no? Por eso es que se matan otras personas porque está, esa otra persona que tú decides matar está obstaculizando tu poder adquisitivo, etcétera, etcétera. ¿no? So, esas son cosas que podemos medir actualmente ¿no? y también podemos... El ejemplo que tú ponías Daniel de, de que si gente diga que yo prefiero esto que lo otro. Bueno, hoy por hoy, cuántos debates. Debates abiertos se hacen en, en nuestros países latinoamericanos o, o, o en el mundo entero. Cuántos debates se, realmente se están haciendo para para que la gente diga yo prefiero esto, lo otro no te lo imponen. Y cuando la, yo escucho gente que llegan de mí y me dice no es que yo prefiero el capitalismo es porque simplemente. Hay una polarización. Ellos, ellos piensan que solamente hay dos opciones, A O B. Y una de esas es capitalismo. Y claro que la van a escoger, porque es lo único que conocen. Pero aquí estamos viendo ter tercera opción, cuarta opción, quinta opción. Es más, un, una economía basada en recursos, o, la, o, o como ahorita mismo lo planteamos, no es la única. Esto va a ser un proceso constante de, de, de cambio, siempre y cuando sigamos. Eh, adaptando la tecnología nueva que y los avances tecnológicos y científicos que van apareciendo, porque eso es lo que va a hacer que nuestras vidas se hagan más fáciles y más sencillas y tengamos tiempo para explorar esa individualidad de que está hablando Mateo, esa individualidad, esa creatividad, todas esas cosas que no van a no van a haber restricciones ni, ni límites. No? Muy bien, sí, señor David. Ahí sí. está. Sí, quería agregar de alguna manera lo que hemos dicho los previos, es que acuérdate de que la individualidad en el proyecto Venus, tú podrás expandirla a niveles muy grandes, por decirlo de alguna manera. Pero una de las cosas muy importantes es que las necesidades básicas van a estar totalmente cubiertas. Eso es muy importante. ¿okay? O sea, si todos tenemos comida a disposición, vivienda, ropa, ¿verdad? Y transporte, ir a donde queramos y todo esto. Estas necesidades básicas al estar cubiertas, tu individualidad la podrás, digamos, vamos a poner así, aplicarlo a algún gusto, a algún hobby, alguna, digamos, eh, actividad que quisieras hacer, ya sea cocina, artes, eh, deporte, cuestiones técnicas, y me explico. Hay una infinidad de cosas que se abren cuando ya tú tienes tus necesidades básicas cubiertas. Y de hecho, eso es una de las cosas que Jack recalca mucho a través del proyecto Veno. Una vez que estemos en un ambiente más sano, ¿ok? Eh, ¿Por qué va a haber la necesidad de robar? Si vas a tener todo lo que necesitas, ¿me entiendes? Porque vas a tener la necesidad de celar lo que tiene el otro si lo puedes tener igual, ¿me entiendes? Evidentemente, llegar a eso va a tomar algo de tiempo. Hay que prepararse, ¿verdad? Y estudiando un poco más. Eh, muy, algo que dice Jack, creo que todos lo hemos leído, hay personas que entendemos esto un poquito más rápido y otros que son proyectos a 10 años. ¿ok? Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta de que eh, no todos, o sea, no nos relacionamos o digamos no le, no le vemos la... la las cosas buenas, no vamos a decir buenas, sino las cosas beneficiosas del proyecto a todos. ¿entiendes? Entonces es una cuestión de, de ir aprendiendo, ir cambiando la mentalidad poco a poco y, y un, por lo menos como punto final, yo agrego que muchas de las cosas que Jack sí. ha comentado en sus diferentes lecturas, propuestas y todas, yo las comparo con mis experiencias personales y te digo, el tipo es un clavo, porque de verdad que me han sucedido. Entonces, cuando él le pone el punto de vista la solución o de que hay algo mejor, es algo muy cierto. O sea, que ya alguien ha vivido de alguna manera o ha sufrido lo mismo que tú, pero hay una solución a eso. Entonces, de hecho, te lo resumo como eso, un aprendizaje para esta nueva sociedad, esta nueva propuesta, de donde todo va a ser muy diferente. Bien, veo una mano levantada. Tenemos una mano de, de Tania. Y una mano de Ana. Primero, Tania o, o Mateo. Eh, solamente quería saber un poco el feedback de, de Daniel. ¿Qué opina de lo que le hemos dicho? ¿En qué está de acuerdo? ¿En qué no? ¿Cómo es? Muy bien, porque no le hemos dejado respirar, pobrecito. Daniel, ¿te hemos respondido bien a la pregunta? Eh, sí, este... Bueno, nada más este, algo eh, de lo que dijo es que no, no me acuerdo de, de su nombre, pero bueno, tiene en la pantalla una guitarra en la parte de atrás. Germán. Germán. Germán, ok. Eh, eh, bueno, me llamó mucho la atención, ¿no? Este, hablaba sobre los este eh, bueno, al final mencionó algo de eh, si una persona de repente quiere que un cuadro de Dalí o Picasso y, y este mencionó algo, eh, no, no recuerdo exactamente sus palabras, pero como que si, si quisiera eso, pues no sé, igual este. Eso fue más o menos lo que, lo que entendí, ¿no? Pero es que sería una persona que eh, pues, como que no tiene contacto social o algo así, ¿no? Mencionaste. No sé, igual si me puedes este. Decir sí, sí, si sí, sí, voy bien o... Estás mutado, Germán. Ok. Eh, eh, pues vamos a un ejemplo. Eh, si una persona quiere tener una casa, y yo dejo hablar a Tania, que ya tiene un poco la mano levantada, eh, si una persona quiere tener... de patio trasero, en andalucía, entera pues eso, eso eso a qué responde, ¿no? Pues a, a un legado de, de condicionamiento que tiene que ver con que las posiciones incluyen el valor de la persona y cómo se valora a esa persona, ¿no? Entonces, por, sí. eso decía, lo de los, lo, por eso decía lo de los cuadros, ¿no? Eh, cuadros que te cuestan a lo mejor millones de euros, cuando en realidad los puedes replicar, y esto es verídico, con reproducción, imprimación en 3D, y que te salen absolutamente iguales, ¿para que lo quieres? Son símbolos de estatus. Son símbolos de estatus. Entonces, una sociedad sin clases sociales, eso desaparecería. ¿Qué pasa? Si hay gente, si hay gente que quiere tener eso, que sería muy raro, que sería muy raro si todas tus necesidades están cubiertas, pues eh, yo creo que se pondrían en toda la noticia, ¿no? como este hombre necesita esto. Pero no se le criticaría, es decir, eh, a esa gente obviamente necesita un caldo de cultivo de cariño. Y al, al no haber prisiones y al no haber, eh, eh, como hacemos hoy en día, que es humillar a la gente cuando comete un delito y eso genera todavía más problemas, a esa persona se la, se la cuidaría bastante. Se la enseñaría... Es que esto, a ver, puede sonar un poquillo mal, pero quieras que no, el lenguaje también modifica mucho nuestra mente y cómo y como desarrollamos cualquier tipo de pensamiento. Eh, la mayor parte del tiempo estamos hablando con nosotros mismos y es un 90% comparado con el 10% que hablamos con los demás. Entonces, eh, una educación, creo que eh, basada en la semántica general, ayudaría a tener menos conflictos y entonces eh, eh, comprenderías mejor a ti mismo y, y, y esto no lo digo yo por, porque lo haga, sino porque me cuesta mucho creo que la semántica general ayuda a quererte más, entonces no no es necesario cosas externas ¿sabes? Sí, este, bueno. Perdona, Ana quería decir algo también Ana, sí, ¿qué eh, querías sí. comentar? Perdona, sí, eh, a colación de, de lo que ha dicho David, eh, es, es que yo tal vez sea demasiado uh, lo, que no debe, lo que no se debería de ser, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que se debe es ser? Es demasiado realista. Yo veo lo que, lo, lo, lo que veo y, y, y lo. Y lo y lo traspaso a lo que me gustaría, ¿no? a lo que me gustaría, y en este caso, pues a lo que las enseñanzas de, de Jacques... Eh, eh, las enseñanzas de Jacques. Eh, pero veo que faltan tantas y tantas eh, generaciones para llegar a esa perfección, que es que yo, yo sé que no las voy a ver, pero es que yo creo que ni tan solo si tuviera nietos la, la, la van a poder llegar a ver, porque es lo que una vez ya dije. Es la condición humana. Eh, tal vez ahora mayoría en ese futuro tener un Dalí original les dará lo mismo que tener una copia, pero habrá un porcentaje, aunque sea mínimo, que ver, querrá, querrá ese original. Eso es lo que yo pienso. El fallo de la humanidad. El, el original, ¿qué? Perdón. Eh, eh, eh, lo ponía como ejemplo que eh, lo que ha dicho de Germán, que todos podríamos tener una copia de un Dalí en 3D o lo que sea, ¿no? Pero yo creo que ha, habrá un pequeño porcentaje de la humanidad que siempre va a querer tener un original. Y va a ser el que no va a dejar. Pero porque es la forma de pensar de hoy, es como pensamos hoy. Ya, ya, ya. Evidentemente, como comenté antes, esto no va a ser una, un cambio de la noche no. a la mañana, ya, ya, ya. costará. Muchas Pero ayudará. generaciones, muchas generaciones muchas, creo. Una vez que estamos en el, en el sistema nuevo, ya empezaremos a ver cambios. Ahora tengo una mano levantada de Tania y uno de Daniel. Vamos a ver, Daniel, porque a lo mejor Tania también puede responder a lo que vas a decir ahora. Sí, este, bueno, primero decir este que estoy eh, de acuerdo, ¿no? Con lo que dijo eh, Germán, ¿verdad? ¿Se, ¿Te llamas? Germán. Sí. sí, Germán, este, y bueno, una de las palabras que, bueno, a mí se me quedó, este, cuando dijo fue este cariño, ¿no? Eh, este, yo creo que hay un, hay un dicho, ¿no? También que, que yo creo que resume bien eso, bueno, a, a mi punto de vista, que es este, que hay, hay gente que tan pobre que lo único que tiene es dinero, ¿no? <risa> Entonces, y bueno, también eh, no, tan, tampoco o sataniza a la gente que tiene dinero, ¿no? Porque pues, hay gente que, que tiene dinero y que pues sí hace muchas cosas buenas, ¿no? Eh, pero sí, o sea, este, creo que hay gente tan, tan vacía emocionalmente que pues este, trata de llenar ese vacío con cosas materiales, ¿no? Porque pues finalmente no, no lo encuentra de, de otra forma. Eh, pero yo pienso que eso, aunque, aunque sea así, eh, pues puede seguir existiendo. Puede haber este, el caso de, de un niño que desde chiquito se ha criado de una forma que no le den cariño, que no, que no le den nada, y que pues a lo mejor lo único que, que tenga sea este, pues la posibilidad de tener cosas materiales, ¿no? Y, y, y cómo, o sea, esa es, ese es, ese es mi, mi, mi pregunta, ¿no? También con lo que decía este... Pero ahorita la, la otra señora que acaba, que acaba de hablar, que no me acuerdo de su nombre tampoco, perdón. Ana. Ana, Ana este, que pues sí, o sea, como decía ella, ¿no? Eh, a lo mejor este, en una sociedad futura, pues sí, este, la mayoría o casi todos este, no van a querer el cuadro de Dalí original, pero va a haber una, dos o diez personas que sí van a querer, ¿no? Exactamente, exactamente eso. Y, y esa es mi, mi pregunta principal ¿Qué hacemos, ¿Qué hacemos con, esas, con esas personas? ¿Qué hacemos con, con la gente? Que, Ahí estás. Que, que, Perdón, pero estás siguiendo una, una línea de pensamiento basado en un, una confusión. Porque hablaste de un niño que está creado en una familia sin amor, etc. Esto es hoy. Pero en una economía basada en recursos tenemos una forma muy diferente de, de, de concebir la familia y la educación de los niños, y tendremos mucho más tiempo para el cariño, también. La, Tania ha levantado la mano dos veces. Sí, sí, sí. La, y... A ver, Tania. Eh, yo quería responderle a la señora Ana, con respecto a lo del cuadro. Eh, yo lo veo de una manera diferente, suponiendo que yo estoy en la sociedad del Proyecto Venus, y yo tengo la necesidad de tener el cuadro de Alí. Lo que yo veo que la sociedad hace es que me da el cuadro, porque no es el cuadro lo que, lo que yo quiero. Lo que yo quiero es el refuerzo o el beneficio de tener ese cuadro, como el estatus. Pero como la sociedad me lo va a dar sin ningún problema, porque para ellos esto no es importante, pues yo ya voy a dejar de tener esa sensación de que yo tengo algo más y a su vez eso va a ir decreciendo. Y ya, yo no es que me vayan a decir, no quiero el cuadro, sino que simplemente yo ya no voy a querer ese tipo de cosas. Y asociadamente, pues me parece con lo de los niños. El ejemplo de un niño criado dentro de la misma sociedad, se establece para que el niño no necesite las cosas materiales, sino que encuentre otro tipo de refuerzos, y pues ya no va a tener esas necesidades. Como eso. Muy bien, muy bien. Pero creo que Germán quiere hacer algo y luego de manera. Bueno. Germán, ¿tú estabas para decir algo? No, no, no, no. Oh, okay. Daniel Jiménez. Entonces, perdona. Daniel Jiménez. Mira, yo, yo trabajo en las artes, yo soy músico. Y mira el cambio que ha pasado con la música, la reproducción digital, el Spotify. Nadie he visto nunca pensando de que, bueno, yo quiero tener este disco vinilo. O sea, o sea, nadie se ha puesto triste porque la música se ha hecho digitalmente. Nadie quiere decir que, bueno, yo quiero esta música que está en Spotify, pero la quiero tener para mí. Yo solo, pues, estas cosas están abiertas para el acceso de todo el mundo. Imagínate si, si los carros fueran automatizados todos y todos los carros que tú ves en la calle, el transporte en carro, la movilización es automatizada. Nadie estaría pensando en tener el carro más lujoso, ¿me entiendes? Asimismo, como nadie pretende, nadie millonario pretende tener la bici, la bicicleta más lujosa, con el poco de foquitos y lucecitas, ¿me entiendes? Eso ya no se da porque eso es un, es un transporte ya mucho más lento, que no tiene los beneficios que tiene un carro en cuanto a tiempo, velocidad, todo eso. Todas ¿no? so, estas cosas se van a ir quedando rezagadas, así yo lo veo. Todas estas cuestiones, mientras se vaya dando el acceso y la abundancia de estas cosas. Pero imagínate, tú puedes tener un proyector que te proyecte en tu casa diferentes cuadros y te los cambie cada cinco minutos. O sea, un montón de cosas se pueden hacer que no tienes que tener una cuestión fija y una imagen fija. O sea, hay muchas cosas que pueden cambiar. Eh, a mí me gustaría eso, por ejemplo, algo, unas imágenes de, de artistas y se vaya cambiando cada, cada día y la casa siempre la veo bonita y diferente. ¿Me entiendes? Ah, se me fue otro ejemplo que tenía en mente, pero, pero más o menos esa idea, ¿no? Muy buenos puntos, Sergio. muy claro. buenos puntos. A ver, que sí, le... eh, Yo quería... Miren, eh, yo estuve un tiempo en la música también y, y digamos que... Pero de la gente que... Ninguno, ...con ninguno hablábamos de que la tecnología... Mateo, era... no te escuchamos, ponte cerca del micro. Okay. Se te fue el, el audio. Esa es música, ¿no? Estabas diciendo. Venga, ¿eh? Sí. Y, y entonces con la gente, yo incluido con la gente que hablábamos, ni, nunca la conversación era como, como, bueno, va a llegar una tecnología que va a hacer posible, eh, digamos, tener prácticamente toda la música del mundo a un clic. Y eh, yo me acuerdo cuando apenas salió YouTube, a mí me encantaba... Eh, ver a, a guitarristas clásicos y esto, y psh, yo era fascinado con eso, pero pronto como que se volvió algo, algo, una costumbre. Eh, pero lo que quiero, pero lo que quiero, digamos, eh, como el punto que quiero tocar es que cosas que parecen como demasiado grandes eh, realmente pueden estar no tan lejos, ¿sí? Y a medida que la tecnología siga creciendo exponencialmente, los cambios van a crecer, digamos, en una misma proporción. Entonces, sí, como es, incluso yo me atrevería a decir, siendo como demasiado optimista, que nosotros podríamos llegar a, todos los que estamos aquí podríamos llegar a verlo. Por supuesto que depende de muchas variables, pero, pero incluso creería eh, que es realmente posible, no sé qué, qué tan probable y esto. Entonces, sí, como es, yo creo que también mirando la historia, vemos que nos han cambiado, nos han manipulado siempre a lo largo de la historia. Nos han llevado a guerras, comiéndonos el coco, como decimos aquí en España, convenciéndonos de que el otro es el enemigo y para salvar nuestro, nuestros valores en nuestro país en nuestros hogares tenemos que ir a la guerra. Y nos manipulan y nos hacen pensar un montón de cosas que luego cuando... Se pasó la pasión y el drama del momento, ya nos damos cuenta de que no era tan así. Países que han sido invadidos por otras culturas, que han adoptado eh, religiones, formas de vestir, cosas de comer, idiomas. Hemos sido a lo largo de la historia, hemos sido manipulados y hemos sido cambiados siempre. Siempre. Y con el mundo de la globalización que tenemos hoy es... Naive. o sea, es inocente pensar que no nos van a seguir cambiando, claro que vamos a seguir cambiando, porque cada vez nos movemos más entre países y conocemos a diferentes culturas, diferentes cosas, nos abre la mente y nos hace ver que realmente somos una sola raza, la raza hermana, o la raza humana o como dice Jack, la hermandad del hombre, ¿no? Um, y esto creo que también ayudará mucho en, en eso. Daniel eh, García, ¿y vas a preguntar otra cosa? Pensé que te levantaste este... la mano. No, pues, este... <coughs> que se me fuerte la, la idea, ¿no? Pero, este... Ah, sí, bueno, o sea que... Eh, o sea, mi, mi, mi duda principal es, este... O sea, sí, todo está muy bien, pero... De todas formas, ¿qué hacemos con la gente que no se quiera adaptar a este, esta nueva forma de ver las cosas? Si tú sería estás mi... dentro del de no. sistema, no es cuestión de adaptar, ya estás dentro del sistema y empiezas a ser influenciada desde el principio por el sistema. Durante la transición puede haber gente que no quieren adaptarse. Ellos no tienen por qué. Si no quieren, nadie les va a obligar que vengan a una ciudad. Pero cuando empiezan a ver los beneficios, es más que probable que van a querer tener contacto con, con la nueva sistema, el nuevo sistema. David, estás con la mano, el dedo y la mano. Sí, ya se comenta, comenta mucho de que las personas que tengan dificultad para adaptarse al sistema, dice SU, no va a ser obligatorio, serán personas que tienen algún problema. O sea,. Eh, internamente debe haber una cuestión médica, fisiológica algo que no les permite adaptarse esas personas serán debidamente tratadas, ¿verdad? por eh, alguna, digamos enfermedad, ¿ok? pero dentro de la norma lo estándar es, si tú tienes acceso a todo vamos a ponerlo así, tienes acceso en abundancia a todo porque vas a querer o vas a tener envidia porque vas a querer dañar al otro, ¿me entiendes? Porque vas a querer pretender ser mejor que los demás en cualquier sentido, si puedes tener todos los que los demás tengan. ¿Me explico? Entonces, pero igual, puede suceder lo que dices tú, que haya personas que tengan una tendencia X, entonces esas personas eventualmente van a ser debidamente tratadas, porque dentro de todos los avances que habrá en el proyecto Venus, los avances a nivel de medicina, y en todas sus áreas van a existir también. No es solamente avances a nivel de transporte, eh, alimentación, también avances médicos de todo tipo. ¿Me explico? Todo eso porque eso forma parte de la tecnología y parte integral de, la, de, de lo que es la humanidad. pues Porque el hecho de estar en el proyecto Venus van a seguir habiendo gente que se puedan enfermar. Pueden haber unos que otros accidentes, pueden haber accidentes a nivel de la comida y una cantidad de cosas, pero van a haber medicinas, van a haber médicos debidamente especializados y todo. Y pueden existir personas con problemas, por decirlo así, de locura, eh, falta de aprendizaje, me explico, personas que tengan problemas a nivel físico-motor, pero será en otro ambiente, ¿entiendes? Otro ambiente, otras disposiciones y en otras habilidades. Okay, entonces es importante tener eso en cuenta. Sí, se pondrá el investigación y desarrollo en métodos de ayudar a la gente, si hacen falta prótesis o si hacen falta ayuda psicológica, pero será siempre con un, un enfoque de cuidados, no de, no de castigo o de tenerlos encerrados, será más bien en un, en un entorno que les eh, nutre. Germán, te veo con el dedito también. Y creo que Daniel, he visto con el dedito, pero primero Germán. Vale, soy breve. En esto. Sí, eh, como decía, sería en un entorno absolutamente cuidadoso. Ya que tenemos una mentalidad científica, eh, se entendería que hay diversidad, no individualidad. Obviamente, lo que nos vende el capitalismo es todo una. A individualidad y a pensar en conjunto y que esto tiene que ser así. Lo que siempre digo, eh, que la naturaleza humana es así y que, eh, por ende, eh, se diversifica pues todos los, los comportamientos ¿no? en base a que son así. El, lo que nos ha dicho es que todos tendríamos una formación técnica eh, no sé quién la ha escrito, pero bueno, sí, sí, yo creo que todo el mundo tendría una formación, sobre todo de pensamiento científico, más, más que una formación técnica, sino la forma de pensar. Entonces, uh -huh. no, no, no se desvaloriza a nadie. Es decir, que, que comprendemos que somos plásticos, los seres humanos somos ultra plásticos y que. De Dependiendo de cada situación, o sea, <coughs> perdón, biopsicosocial, eh, cada persona puede ser un mundo diferente ¿no? y, y compartir unos valores comunes. Entonces, con, con, con personas que, con personas, por ejemplo, que, que, que tienen una diversidad funcional, pues pues se les apoyarían en todo en, habría no habría las limitaciones que tenemos hoy médicas para, para investigar acerca de su problema porque hoy en día si, si tienes dinero vas a la a educación a la sanidad privada y eso es mucho más caro y luego además no están competitiva como la sanidad pública. Entonces, te tendrías todo, todas las ayudas del conocimiento humano que estuviese a favor de, de, de mejorar el medio ambiente, de mejorar, eh, curar enfermedades. O sea, esta idea absurda de ellos y nosotros como enemigos, ¿no? Se acabaría totalmente y realmente los sellos como enemigos serían las enfermedades, sería la guerra, sería, serían las cosas que causan malestar. Esos serían nuestros antéuticos sellos y entonces eh, eh, investigaríamos para evitarlo y siempre desde el cuidado. Entonces eh, mmm, ahí, se, ahí se cuidaría a la gente. Perdón, no me enrollo más, que quería hablar más gente. Tania tiene Tania levantada la mano. Y, la mano no, Tania se levantó la mano. Eh, yo quería decir algo y era que era eh, reiterar ese punto de que, digamos, que aún en el Proyecto Venus hubiesen cosas escasas, eh, una obra de arte, algo que hay, alguien haya hecho. Eh, sin embargo, eh, los valores serían tan distintos. Los niños y la gente allá, no solo los niños, eh, que digamos sería algo sería algo chévere pensar en que esa persona disfruta de aquello que es escaso. Digamos que los eh, los valores de, de envidia y este tipo de cosas. Eh, dejarían de existir, entonces incluso con escasez de ciertos tipos habría esa, esa nueva forma de sentir y de, de ver las cosas. Y pues obviamente eh, esa escasez sería cada vez más pequeña porque con cosas como realidad virtual y cosas así sería cada vez más insignificativo que es, es lo realmente único de, de cualquier producción que se haga. Sí, pero... pero... Es que no hace falta mucho irse, irse a la actualidad, sino que depende de cada cultura. Por ejemplo, en sociedades como los Ikum, que viven en el sudeste africano, o como los Inuit, que hablé la otra semana, que son sociedades igualitarias, que son cazadoras, recolectoras, no entienden la palabra de gracias o no entienden la idea de regalo, porque suponen que todo es de todos. Y de hecho, eh, eh, hacer un regalo, eh, lo que hacen, es muy curioso, los sikun lo que hacen es cuando un antropólogo así, un poquillo, que no les ha estudiado mucho, les hace un regalo, eh, le dejan durmiendo y ellos se lo dan 50 kilómetros mientras él está durmiendo. Y entonces eh, se preguntan, eh, ¿Por qué? ¿Por qué el antropólogo? Por, ¿Por qué se queda ahí solo? ¿Por qué se han ido todos ellos? Porque piensa que les deben un favor. Entonces eso le convierte en cabecilla, ¿sabes? Y de hecho eso le convierte luego en gran hombre y, y demás eh, posiciones de poder en la que, en la que él se va convirtiendo en jefecillo. Curiosamente suelen ser personas que no han estado cuidadas en la infancia, pues, las que hacen eso. Pero, pero pero bueno, eh, eh, es a lo que voy. Eh, es como que no tenemos que ver cómo los valores eh, capitalistas se nos han inculcado, sino como de si esos valores capitalistas se nos quitan de la cabeza, eh, eh, es que ni siquiera pensaríamos en, en propiedad no pensaríamos en dinero, eh, los valores, por ejemplo, de una persona ha hecho este disco musical. que eh, Aquí estamos muchos músicos, yo también soy músico, y, y la cosa es como... Si ves toda la trayectoria de esa persona, ha sí, sido porque se ha forzado y porque ha estado tocando o siguiendo a ciertos músicos. Si ves este pintor, es que pinta así porque... Eh, porque se ha, ha copiado directamente. Hay un documental maravilloso de Kirby Ferguson que es lo de... Todo, toda copia es un remix. Y ahí te demuestra como todo lo creativo que nos podamos imaginar, ya sea desde teorías científicas, musicales, eh, artísticas de todo tipo, y ahí entra de todo el cine, etcétera. Eh, es un remix, es, es copiar, modificar y transformar. Lo que dice Fresco, me encanta que la creatividad es únicamente juntar varios elementos que tú conoces previamente y unificarlos de una manera en la que no lo hayas hecho nunca. ¿sabes? Entonces no se valoraría tanto como este es un genio. No, este tío ha tenido ciertas experiencias que le han hecho... Que le han hecho eh, llegar a esas conclusiones que una diversidad absoluta entre todas las personas y a nadie se le vería como genio y no se la probaría como genio A ver Daniel, que tienes una pregunta Daniel García Sí, este pues igual en, en otra bueno, otra vez retomando la parte de la individualidad eh, también mi pregunta pues, sería que, pues, ¿qué pasaría con esas personas que a lo mejor quieren hacer o producir cosas que son nocivas para el medio ambiente? ¿no? Y este, eh, por ejemplo, yo, bueno, yo soy este diseñador, diseñador de modas y sastre. Eh, y bueno, este, pues he visto también, eh, pues no hace. No hace mucho, eh, que sí, efectivamente, la industria de la moda es de las más contaminantes, no es la segunda más contaminante del mundo. Eh, y, pues, sin embargo, se sigue produciendo muchísima ropa y, y se sigue contaminando, ¿no? Entonces, este, ¿qué pasa con todas esas personas? Eh, yo, por ejemplo, ahorita, en, bueno, en este momento estoy este, planeando también hacer un, un proyecto de hacer ropa, eh, que sea este, cero desperdicio, ¿no? Para, porque también pues toda la, la tela que, que sale de todos los pues, cuando cortas pues alguna, alguna prenda, pues es, todo eso se va a la basura y pues al final termina contaminando muchísimo, ¿no? Pero, ¿qué pasa con las personas que, por ejemplo, como yo, que sean diseñadores o artistas y lo que sea, y que quieran hacer técnicas o quieran hacer eh, cuadros o este, ropa o lo que sea? Que, que, que daña finalmente el medio ambiente y lo quieren hacer como una expresión artística y, y este y pues y digamos que eso no sería sustentable con el medio ambiente no entonces eh, se le quitaría la no sé a, nivel, a lo mejor la gente diría pues no no tengo la libertad creativa no de hacer las cosas porque me están limitando bueno esta es una interesante pregunta um, pero viene a se ser contestado con el tema del cambio de valores. No podemos, y esto es, aunque llegamos a una economía basada en recursos o no, tenemos que empezar a respetar el planeta. Llegamos o no a una EBR. No podemos seguir permitiendo que la gente polucione el planeta, porque nos pertenece a todo, la polución no tiene fronteras, eh, ahora están hablando de la posibilidad de otra erupción de un volcán en Islandia, que os acordaréis hace unos años, la ceniza del volcán de Islandia, que causó a caos con los aviones, cerraron Nueva York que estaba cerrado, la, la ceniza llegó a Chile, creo. Estas cosas no, no podemos seguir permitiendo que ocurren. O sea, que llegamos o no a una economía basada en recursos, esta mentalidad de que... Está bien intoxicar el planeta, no, tiene que cambiar, forzosamente. Esto es uno de los problemas más serios que tenemos. Crean o no la gente en el cambio climático, lo que no se puede negar es que estamos basurriando el planeta y no lo haríamos dentro de nuestra casa. Pues tenemos que entender que el planeta también es nuestra casa y debemos cuidarlo. Está reaccionando muy fuerte. No sé si Daniel Jiménez tenía tu dedo levantado antes y luego Mateo. Ajá. Sí, yo quería comentar. Eh, Dani, si, si te Pregúntate a ti mismo, ¿no? Cuántas personas actualmente no están de acuerdo con esto que este es sistema monetario que están viviendo y se están quejando? Porque esa es la gente que yo quería, quisiera conocer. Y los que estamos aquí, quisiéramos conocer a esa persona porque esas son las personas que les haría más fácil eh, entender porque están en busca pues, de, de otras alternativas que no sea el sistema monetario actual. Pues. So, imagínate, o tratemos de imaginarnos en el futuro, eh, si, si en el futuro siguiesen habiendo gente que, que se quejan de un, de un sistema basado en recursos y se, se están quejando y quieren otras cosas y quieren implementar otras cosas, bueno, Prácticamente ellos tendrían que hacer precisamente lo que estamos haciendo aquí nosotros, que es debatir, que es proponer cosas, comparar y testearlo, ponerlo a prueba y para ver, para ver qué funciona mejor en cuanto a utilidad, en cuanto a, en cuanto a beneficio de nosotros como especie humana ¿no? y en beneficio del planeta. So, ellos tienen que contemplar un montón de cosas, que es lo que ha hecho Jack, que es contemplar un montón de cosas de manera holística, de manera grande, global y ponerlos a prueba. So, yo no veo a mucha gente actualmente haciendo eso. Yo veo mucha gente que es ignorante de muchos temas y simplemente siguen órdenes de autoridades y personas más grandes que ellos. El dueño de la compañía donde trabajan ellos, su presidente las autoridades y siguen órdenes simplemente, no, no están eh, buscando, buscando otras soluciones. ¿no? Y bueno, por eso estamos aquí, por eso nosotros somos un grupo reducido de personas en comparación a el montón de otras personas que hablan por ahí. So, para mí, yo considero que en el futuro no va a haber gran cantidad de gente así. Eh, si ya hoy por hoy nosotros somos también un punto, punto algo por ciento sí, de personas que queremos algo diferente. ¿no? Eso, es, eso es un ejemplo más de que somos adaptables y, y que esta estratificación social nos hace daño porque nos opaca, nos hace no preguntarnos más allá. Y, y por eso somos una minoría nosotros. Entonces es eso. Muy buenos puntos, Daniel. Sí. Otra cosa también. Eh, en realidad ya no se producirían productos dañinos. Si, por ejemplo, estás hablando de un color para una tela nueva eh, y quieres hacer un tinte, no, no habría la posibilidad de crear productos tóxicos. Serían todos ecológicos, biodegradables o lo que sea, ¿no? Eh, lo mismo con una nueva tecnología. Una nueva tecnología se basará en el consumo de energía, si se consume mucha energía o no, lo, eh, lo dañino o lo beneficioso que es para el, para el entorno um, y cosas así ¿no? lo, lo bien que funciona si, si hay dos modelos parecidos el que funciona mejor siempre se buscará lo mejor no nos vamos a quedar a medias o a menos por el, el freno del dinero, de porque no podemos costear, hoy en día por ejemplo es más barato vertir aguas tóxicas a un río de una fábrica de vaqueros, por ejemplo, que paga los costes de realmente deshacerse de la, del producto eh, de, de desecho de forma ecológica, porque es más barato. Entonces, les pasa por el forro el, el cuidar el ambiente. Lo que a ellos les interesa en este sistema es el beneficio. Entonces, al eliminar el beneficio, el tema del lucro y todo esto, y al producir con productos que no son tóxicos y tecnologías que no son dañinas... También esto es una cosa que no, no, no creo que nadie vaya a pensar. Me importa un bledo. El, yo quiero hacer el este este vestido, aunque le, le hace daño al entorno. ¿no? Ma, perdona, Mateo, tú también has estado esperando un ratito para hablar, me parece. ¿No, Mateo? Eh, no, es, en realidad es más o menos lo que lo que ya habían dicho. Eh, Digamos que sería como algo, en términos de creatividad artística y, por ejemplo, en diseño de modas y eso, en música, en música se ha dado diferentes eh, periodos musicales, por ejemplo, uno que me pareció chévere era que después de la, si no estoy mal, después de la Primera Guerra Mundial, eh, había una escuela, la segunda escuela de, de Viena, y había unos compositores medio raros ahí haciendo música loca y esa música, digamos que más o menos tenía cierta aceptación, había un compositor que se llamaba Anton Beber, y a partir de, después de que finalizó la Primera Guerra Mundial, los compositores se interesaron muchísimo en la música de esta persona, porque esta persona utilizaba un, los sonidos de tal manera que para los nuevos compositores, esos sonidos estaban organizados de tal manera que no indicaban como una estructura jerárquica como la que había dado lugar a la Primera Guerra Mundial. Entonces, para los nuevos compositores era como, era como, digamos, un, por decirlo de alguna manera, como un asco artístico, estético, el pensar en componer música eh, con las mismas jerarquías, con los mismos giros musicales, etc. Eh, entonces, pensaría que es lo mismo, no sé si con, si con, o sea, creo que las emociones serían mucho más, más sanas que, por ejemplo, una versión a digamos, a una forma pasada, sino que se entendería simplemente que, que, que hay ciertos límites, digamos, Stravinsky decía que digamos, la libertad absoluta es como una cárcel absoluta, una cosa así. Entonces, y ligándolo un poquito con lo que decía, creo que Germán, eh, es como lo que tendrían básico todas las personas en ese sistema es un conocimiento científico, y ese conocimiento científico, digamos... Tocaría, por supuesto, que eh, datos, hechos, pero también una, una reacción emocional a, hacia cierto tipo de cosas. Entonces, entonces, digamos, hacerle daño al planeta simplemente sería totalmente absurdo. Estoy de acuerdo. Bueno, chicos y chicas, llevamos una hora y media, buena, creo, hablando. Sí, no, una hora y veinte minutos, que hemos pasado un poquito de lo que normalmente duramos con estas reuniones Daniel, yo sé que te debe de quedar más preguntas pero me gustaría invitarte a que volvieras la semana que viene la semana que viene lo más probable es que veremos un vídeo que lo publicaremos al principio de la semana para que la, la gente lo pueden ver con sus con subtítulos y um, podemos hablar de ello y luego también tener un, una sesión con, con las preguntas abiertas de la gente así que vete apuntando Daniel las dudas que te quedan y te haremos sí. lo mejor Espe espero que, que te hemos ayudado hoy un poco por lo menos un poco sí bueno sobre todo en la, en la parte de, este, de la individualidad no que decía este, siento que igual este a lo mejor hacen falta más este ahorita en, lo, en esta última parte este, más datos no más este bueno es lo que mi percepción no este que más este y bueno también a mí no que me faltan como como que más, más datos exactamente de eh, qué tipo de ropa eh, o qué tipo de tela son las más contaminantes, qué tipo de tintes, por qué son contaminantes, cómo se fabrican. Realmente no tengo toda esa, toda esa información, ¿no? Pero pues no sé, igual si sí, sí, sí, sí dicen, no, pues es que resulta que tal tela, por ejemplo, no sé, la manta es la menos contaminante. Y entonces, pues, vamos a hacer todo de manta porque, pues, es la menos contaminante y, y nos olvidamos de todas las este, demás telas porque todas contaminan, ¿no? Digo, no o sé, sea, estoy poniendo un, un ejemplo así ya. Un poco extremo, eh, ¿no? pero vamos. Ay. Entonces, ay, este, ay, pues, no ay. sé eh. sí. Estamos cruzando micros. Termina lo que decías, Daniel. Sí, o sea, esa parte, ¿no? Este, pues, saber exactamente toda esa, esa, esa información, ¿no? Porque, este, eh, pues sí, podemos hablar como que al, al tanto y decir que pues, se, se va a hacer este, más sustentable, se van a reciclar las cosas, eh, y yo estoy de acuerdo, ¿no? Con todo eso, pero eh, ¿cómo, ¿no? O sea, ¿qué, y ¿qué es lo que se va a reciclar, qué es lo que se va a hacer sustentable, eh, qué materiales, este? o sea, como qué más. Bueno, esta información, esta información, si lo buscas en Internet, lo puedes encontrar. Hay mucha gente hoy en día trabajando en, en telas alternativas a lo que estamos acostumbrados. De hecho, yo compré para mi hijo una camiseta de una marca en España eh, que se llama Sepia y no, eh, no hace olor en los tabacos. Sabes que los camisetas de los que hacen deportes a veces están, Pues no, aguanta muy bien el tema de, del olor. Se lava y se seca enseguida, no hace falta planchar, está uh, fabricado ecológicamente y realmente yo estoy muy, muy contenta con ella. No se, no, se, uh, no se tuerce al lavar, que a veces las camisetas de China, después de dos lavados, están, la costura está así y, y no sí. cae bien. Y también están inven eh, inventando telas que tienen como una especie de escamas que se levantan cuando hace calor para que el aire puede pasar y refrescar y cerrar cuando hace frío, para mantener el calor adentro. Hay muchas cosas. Las telas que tenemos hoy en día, probablemente se, se van a reír de ellos. En el futuro van a tener muchas más oportunidades. Porque, entre otras cosas, no estarán frenados por el sistema monetario para hacer investigación y desarrollo en estas áreas. O sea que es todo muy completo, todo se encaja. Todas las piezas, el comportamiento humano y el entorno, la, los valores el uso de la tecnología, todo hace una rueda que, que gira un sistema que funciona bien, ¿no? Un sistema de sistemas. Mateo. Eh, no, simplemente referir a, a la literatura, a un libro que se llama Ciencia y Conducta Humana, que de pronto te puede interesar, Daniel, que habla como específicamente, digamos, cuál es y, y cómo es la influencia de, del entorno en el individuo. Sí, entonces ahorita coloco el link. Esto, todos estos links que hemos comentado hoy, sería muy bueno si me los pasaseis cuanto antes para que los puedo poner debajo del vídeo también en YouTube. Así la gente lo puede ver si quieren también. Bueno, chicos y chicas, terminamos, hemos terminado para hoy. salvo que hay alguien que realmente desesperadamente quiere decir cuatro palabras más. ¿No? Okay. Decir que no Hola. a ver Fabrico vas a tener que repetirte que no existe ya ¿no? individualidad, individualidad. Eh, Daniel insiste con la individualidad y en realidad eso no existe no existe hoy pero tendré, y, y no podrá existir nunca completamente pero tendremos más oportunidades de ser diferentes que hoy en el... ¿eh? En ciertas áreas seremos diferentes, en otras no. En los valores vamos a pensar de la misma manera en cuanto a cuidar de uno del otro y del planeta y todo esto. La pero luego cada uno, tendrá, cada uno tendrá sus gustos. Uno quiere ser artista, otro puede ser astronauta, otro puede ser médico, otro puede Está ser... Bien, la individualidad, ya lo dijo Jack, no existe tal cosa. Sí, pero no puedes decirlo tan blanco-negro, tan radical. Porque no es que no existe o que no existirá. Hay ciertas cosas en las cuales podemos ser muy, muy... Eh, eh, ¿Cómo es la palabra? Cubierto con conocimiento que nos, nos proporcionará la posibilidad de hacer cosas que si no tuviéramos el conocimiento no podíamos hacer. Por ejemplo, un tipo de cuadro, ya que estábamos hablando de cuadros, y nuestras... Ideas creativas harán que sea diferente a los demás y en estas cosas podemos ser individuales. Pero en las cosas grandes tipo cuidar del planeta, etcétera, etcétera, ahí que son las cosas muy importantes, ahí sí que tendremos un, un, un set de valores, um, lo mismo, mirando hacia el bien siempre, ¿no? el, el bien individual y el bien común. Bueno. Creo que Tania quiere hablar. <risa> Perdón, Tania quiere hablar. Perdona, sí. yo aquí realidad, me voy a, a callar porque todo el mundo tiene ganas de seguir. <ríe> Tania, adelante, cariño. No, simplemente estamos eh, tratando de poner el libro, pero era ese. Otro que también a mí me parece interesante, que también es de Skinner, es más allá de... La libertad y la dignidad. La libertad y la dignidad. Que... Va con respecto a lo que estamos debatiendo. Muy bien. Pasa, pasa el enlace también, por favor, cuanto antes, y lo pondré debajo del vídeo en YouTube para los que lo vean, para que sí, lo puedan disfrutar. Skinner, y, y Skinner tiene unos, unos libros maravillosos, de verdad. ¿eh? Más, más allá de, de la libertad y la dignidad, yo creo que es uno de los libros que... Mmm, más bonitos y, y, y también recomiendo Walden 2, que es precioso, de Skinner. Y luego artículos que tiene, que asocia la ciencia de la conducta. A, a, a un poco Tiene un poco las ideas de DR, de, de etcétera, de cómo modificar la conducta acerca de, de, de, de o, o. Eh, imaginarse el entorno. ¿no? De, en, ¿no? en los archivos del Facebook de TVP Support España hay una lista de libros en PDF que Germán puso hace como 5 o 6 años ya tendría que sacarlo y ponerlo arriba del, del grupo para que la gente lo pueda ver ¿Te acuerdas? Sí, Germán? Sí, sí. Que este es una sí. lista considerable Sí okay. y tengo, más, ¿eh? tengo, tengo más de lo que recomienda Fresco y los tengo que ir añadiendo. Tengo en inglés, tengo todos de Jackie Love, que él recomienda, pero luego también es interesante cada autor. Eh, este libro, vale, no lo recomienda Fresco, pero me parece que es buenísimo, vale. Ecodiseño, Ingeniería Sostenible de la Cuna a la Cuna, de eh, Chucara, vale. Eh, fresco, sí que recomendaba, eh, eh, tu él, pero este es más completo y te dice todas las metodologías que hay acerca de, de eh, incluso en la ropa, de cómo hacer un, un diseño sostenible. Y se basa en el principio fundamental en el que hay un circuito de recursos en los que van los orgánicos, eh, los materiales tecnológicos y los que son orgánicos y tecnológicos a la vez, ¿no? Y entonces esos circuitos son cerrados, pero se pueden, se pueden utilizar una y otra vez. Una y otra vez. ¿Cómo? Generando ciudades en las que la basura eh, está integrada en el propio diseño de la ciudad y entonces tú tienes que, eh, si tiras un material orgánico, ese material orgánico, perdón, luego se puede utilizar para hacer otros diseños. Si es, por ejemplo, una zapatilla que tiene... Perdón. Se me ha caído el casco. Una zapatilla que tiene caucho y por lo demás es orgánico, pues entonces va al nutriente de orgánicos y técnicos. Y es fácil de separar. ¿Ok? Y si es únicamente técnico va al circuito orgánico de técnico, entonces en esos circuitos cerrados en lo que no se tira nada porque la, eh, eh, en el universo si seguimos las leyes de la termodinámica no hay basura, todo se recicla, pues entonces podemos utilizarlos una y otra vez y eso se aplica a todo, a, a la construcción de cualquier cosa. Y y ponen bastantes análisis. Este libro a mí me, me encanta y es de hecho lo que me quiere hacer estudiar Ingeniería en Materiales para dedicarme a ello. Y, y es precioso. <risa> es una forma sostenible de verlo y, y además de una economía cerrada en la que no hay basura, eh, no se gasta nada y es muy verde bueno, ahora sí, ya mi estómago me está diciendo que tengo que comer, que es la hora de la cena y no le he puesto nada desde el mediodía. Nos vemos la semana que viene, espero, chicos y chicas, cuídense bien, pórtanse bien. Nos vemos. Voy a parar la grabación. Re